Robojam.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 Un momento para que empecemos. Eh, bueno, a todos los que estuvieron en la capacitación de hoy del Robo Sketch, muchas gracias. Desafortunadamente tuvimos un problema técnico donde quedó la imagen pausada eh, y solo quedó una cuarta parte de lo que hicimos. Entonces decidí hacer este video haciendo un resumen de lo que se habló en la reunión, mostrando lo que se le mostró a los chicos. Y volviendo a aclarar algunas de las dudas para los que no pudieron estar. ¿Listo? Entonces en este momento me dispongo. Voy a estar acá. Bueno, eh, muchas gracias. Espero que quede muy claro todo. Entonces decíamos que cuando vamos a esta página de BEX que es br.ex.com, eso le compartió a los chicos. Eh, lo primero que todo es que si lo vamos a poner en español, aquí se puede poner en diferentes idiomas. Eh, en español, en el patio de recreo del playground podemos ver los mapas Se va a usar el mapa de cuadrícula del grid map eh, Y hay muchos más Listo, En este se va a utilizar los que se va a usar este Que es lo principal, tenemos aquí un robot Que cuando le ponemos el bloque de que avance Con 200 milímetros que son 20 centímetros Es un cuadro Y cuando avanza, pues, pues avanza solo un cuadro Ahí no está pintando nada si yo quiero que pinte, tengo que empezar a ponerle en mirar, le pongo ahí estos dos bloques. Uno que dice cuál es el color del, de lo que quiero que pinte. Entonces digamos que yo quiero que pinte rojo y digamos que cuál es el color de... Y que empiece a pintar, o sea que tiene que poner la pluma hacia abajo. Si vemos aquí en la perspectiva, pues vemos que ahí tiene una pluma, un lapicero, un plumón, como lo quieran llamar, un marcador y eh, eso es lo que pinta. Ahora, si yo avanzo, pues ahora sí, ¿listo? Entonces, si empiezo desde el principio, avanza ahí. Yo puedo jugar con eso para que pinte, pare de pintar y vuelva a pintar. Entonces, yo puedo poner de la misma forma, decirle que deje de pintar. Se pone arriba. Yo puedo duplicar los bloques. Con clic derecho sobre el bloque, le doy a duplicar. Luego que avance, luego la pluma hacia abajo. Y luego que vuelva a pintar. ¿sí? Si no quiero un bloque, simplemente lo pongo hacia el izquierdo y él desaparece. Entonces en este momento me va a ser línea, avanzo, línea. ¿sí? Tipo código Morse. Listo. Eso en cuanto a lo básico. Ahora, si yo quiero hacer una figura, digamos que voy a hacer un cuadrado. Entonces el cuadrado es avanzo y volteo. Vamos a ponerlo a avanzar un poquito más. 400 que son dos cuadros. Y volteo a la derecha 90 grados, lo puedo poner a la derecha, a la izquierda, como yo quiera. Si yo hago esto, entonces mi robot va a hacer esto, avance y voltea. Pero yo quiero es que mi robot lo siga haciendo, entonces puedo duplicar. Aquí me va a dar medio cuadrado. Eh, entonces ya lo que quiero hacer, yo hacer es que yo puedo duplicar esos cuatro bloques pues para hacer el resto. Entonces duplico... ahí hago el cuadrado ¿listo? ahora eh, yo puedo hacer eso así duplicando bloque por bloque como yo quiera o puedo hacer lo siguiente y es que si yo sé que esto lo va a repetir cuatro veces pues pongo simplemente que se repita cuatro veces estos bloques y es lo mismo estoy repitiendo cuatro veces que avance y voltee ahí, volví avance y voltea la segunda vez avance y voltea la tercera vez y avance y voltea la cuarta vez y es lo mismo ya ya con esto puedo eh, empezar empezar a hacer todo lo demás si sí, yo sé que la suma de los ángulos me corrigió un chico ahorita en la capacitación yo dije que los ángulos internos suman 360, entonces dicen, no son los externos muchas gracias, a veces los chicos lo corrigen a uno yo no soy profesor de matemáticas de geometría Sí sabía que era de 360, no, pero creí que era interno, es externo. Muchas gracias. Tienen toda la razón los chicos. Ahí los chicos lo corrigen aún Entonces, si yo voy a hacer, por ejemplo, un triángulo, yo sé que mi triángulo tiene tres lados, yo lo único que tengo que hacer es dividir 360 por el número de lados. Entonces 360 dividido 3 me da 120. Ese es el ángulo que voy a poner para hacer mi triángulo entonces ya tengo ahí un triángulo, me va a quedar con un botoncito de play el botoncito de youtube si yo ya quiero hacer algo más, yo ya lo que hago es que volteo primero el robot y para que quede como un techito. entonces por ejemplo si yo le doy aquí que antes voltee 30 grados y luego haga esto pues va a ser lo mismo pero lo va a hacer como un techito, ¿sí? como un triangulito normal, sigue siendo un triángulo equilátero. Ahora, está muy lento, listo, entonces vamos a ponerlo más rápido: establecer velocidad de conductor, establecer velocidad de vuelta y ponemos al 100%. El 100% es el máximo, esa fue otra pregunta: que lo podía poner al 200%, lo puedes poner al 1000%, pero no te lo va a hacer más de ahí. Listo, ahora sí vamos a ver que es un poquito más rápido sigue siendo lo mismo perfecto, ahora yo ya sé cómo hacerlo, pero yo quiero ese triángulo tenerlo para después porque yo no sé qué me van a poner a hacer y tener los triángulos ahí listos entonces yo lo que voy a hacer es crear un bloque propio voy a crear uno que diga triángulo y lo que hago es pongo el bloque la configuración de hacer triángulo ¿Sí? ahí también puedo hacer una que diga, pint eh, pintar azul. Y pintar azul es, es esta. Pintar azul es esto. Que baje y, y, y lo ponga azul. Ahí lo puse rojo, lo voy a poner azul. Listo, pintar azul. Y puedo poner otro que diga velocidad. Entonces, velocidad, eso es pues una variación de lo que dijimos hoy, pero es lo mismo. Entonces, yo así puedo decir: ya tengo aquí mis bloques y puedo poner en cualquier momento, así como tengo pintar azul, puedo poner pintar rojo, pintar negro, lo que sea. Entonces, voy a poner velocidad, pintar azul, triángulo. Listo. Entonces, ahí lo está haciendo. Y yo puedo hacer, por ejemplo, girar 30, dar vuelta a la derecha 30 y volver a poner otro triángulo. Para eso se necesitan los triángulos y ahí me va dando una figura diferente. Entonces primero me hace este, luego gira y luego hace otro triángulo. Eso es válido, ¿cierto? Y así puedo hacer diferentes figuras, por ejemplo. Y digamos que ahí hago un cuadrado, no sé, ¿cierto? Y Eduardo porque usamos, eh, por otra pregunta, ¿por qué usamos este y no el de Arcanvas que permite el medio? La razón es por la cuadrícula, la cuadrícula son cuadros de 200 milímetros y eso eh, visualmente para los jueces es más fácil para calificar. El, el lienzo de arte o el arcanvas no tiene eso, son cuadros muy pequeños. Entonces no se puede hacer. Ahora, eh, si tú quieres que llegue al, al centro, yo puedo crear un bloque que diga centro. y ese bloque del centro le va a decir, vea, al principio va a conducir 900, va a dar vuelta a la derecha 90 grados, vuelve a conducir otros 900 y da vuelta a la izquierda 90 grados. Entonces, ah, bueno, entonces ya lo que hago yo es pongo al centro, pongo aquí centro para que siempre vaya al centro primero. Listo. Entonces, por ejemplo, ahí ya tengo uno que define centro. Entonces, mira, va al centro, velocidad, va al centro, pinta azul, hace mis dos triángulos y es lo mismo, solo que en el centro. Yo hice el ejemplo con un octágono, también lo podemos hacer octágono es lo mismo vamos a poner definir un octágono acá eh, vamos a hacer un, ex, un sí, octágono Listo. Como estaba el ejemplo de los octágonos entonces el octágono define es lo mismo entonces si es 8 368 me da ángulos de 45 vamos a hacerlo más pequeño de 200 la, el lado y vamos a poner aquí que pinte un triángulo un triángulo y un octágono. Resulta y sucede que yo quiero hacer, yo no sé, un hexágono será. ¿Cómo puede, que figura puede ser Un cuadrado. Sí, ahorita miramos. Entonces ahí mira que vamos poniendo varias figuras juntas. Y tienen preguntaba si yo podía usar estos bloques personalizados en otros bloques personalizados la respuesta es sí, sí se puede, sí se puede usar bloques personalizados dentro de los bloques personalizados, eh, me estoy dando cuenta que esto está aquí, está cortado, lo voy a poner acá, qué pena, creo que ahora sí se ve, qué pena, mil disculpas, ya llevamos 10 minutos, pero bueno, los bloques es lo que importa, entonces, eh, bloques personalizados sobre bloques personalizados, si sí se puede, entonces voy a hacer un ejemplo de eso. Entonces vamos a hacer un eh, cuadrante, se va a llamar este. Por decir algo. Y definir cuadrantes, entonces lo que voy a hacer es lo siguiente. Listo. Vamos en cuadrantes vamos a hacer lo siguiente. Y es que vamos a hacer, vamos a usar un triángulo, listo. Vamos a ahorrar todo esto y vamos a querer poner cuadrantes. Eh, vamos a hacer un triángulo, él hace el triángulo, va luego, va a quedar como un rombo, ¿cierto? Luego el que lo hace, eh, vamos a girar 60 grados. mirar 60 dar vuelta a la derecha 60 luego vamos a poner otro triángulo, ahí me debe hacer como un medio rombo listo vamos a ver si me da quiero mostrar entonces ahí, por ejemplo, va a ser cuadrante. Entonces hace esto. Luego ir a 60. Y ahí va a ser el otro. Ah, bueno. Este es para hacer como un... 1, 2, 3. Un hexágono, perdón. Listo. Este, este lo podría llamar yo hexágono sin problema. Sí, lo puedo llamar hexágono. Ahí me, me equivoqué. Disculpas. Entonces lo que vamos a hacer es... Incluso yo lo que puedo hacer es... Hacer esto y repetirlo seis veces. Y mira, ahí estoy repitiendo ya otro bloque hecho con una vuelta y con un repetir dentro de otro. Entonces, vamos a ponerlo seis veces. Y es, me va a hacer un hexágono de esta manera, a base de triángulos. Súper, súper bien. Entonces, mira, ahí va. Quiero. Creo que esta, aquí ya el resumen de pronto fue más fluido y quedó mejor que, que, la, que la capacitación. Bueno, igual cualquier pregunta me escriben por el canal o eh, los mentores escriben por el Whatsapp. Listo. Vamos a poner acá, qué pena. Listo. Entonces mira que quedó. y Es un hexágono que parece como un cubo en perspectiva listo lo va a repetir vamos a poner aquí las definiciones parece como un cubo en perspectiva esa es otra forma de hacerlo eh, bueno eso es más que todo lo que queríamos mostrar cómo hacer los bloques personalizados cómo incluir uno dentro de otro cómo hacer diferentes cosas nos queda faltando las circunferencias ya lo vamos a hacer para terminar listo mientras que hacemos eso entonces vamos creando aquí el de, el de un bloque que se llame círculo y el círculo lo voy a hacer con eh, de la siguiente manera entonces yo puedo, pues si voy a, dependiendo de la cantidad de veces que ponga a repetir entonces mucha gente lo que hace es repetir 360 eh, repetir y que avance y que gire un grado el problema con eso es que es muy lento, ¿sí? se vuelve súper lento, entonces vamos a avanzar 10, quiero avanzar 2 y eh, girar tal vuelta a la derecha, un grado. Como saco yo que es un grado, 360 y 360 grados da 1. Si yo hago eso, eso va a ser lento, empieza a dar el círculo. Muy, muy lento, muy, muy lento, de a poquitos, de a poquitos, de a poquitos. Y, y, y se demora mucho en dar la vuelta. Entonces lo que vamos a hacer es, ¿cómo podríamos mejorar eso? Ir recortando la cantidad de veces que se repite. Entonces en vez de repetir 360, pues, digámoslo por 10. El número por lo que, entonces 36. 360 36 me da 10 pongo 10 grados y ahí vamos a ver la diferencia listo para avanzar si sí, tiene que uno avanzar un poquito más porque si no ahí si no avanza nada eh, vamos a ponerlo entonces va la diferencia es lo mismo pero mucho más rápido listo voy a hacer el mismo círculo de una manera mucho más rápida si lo quiero más grande pues se pone más grande Sí, se puede poner más grande y listo y lo siguiente que podemos hacer es un semicírculo ¿cómo se hace un semicírculo? pues en vez de repetir 300, 360 o 36 se hace la mitad no es lo mismo pero digamos que si yo voy a hacer ese semicírculo, vamos a hacer un semicírculo Ya, y vamos a hacer el semicírculo acá para que vean que lo estamos haciendo es lo mismo que el círculo si no se está viendo, ahí pido disculpas, porque es que se me olvida que está ahí a la derecha. Eh, listo. Duplicar. Entonces ahí se pone 18, y es el mismo, ¿cierto? Conducido hacia el rente 60. Es el mismo que el círculo, pero semicírculo. Entonces, lo que va a hacer es que va a parar en la mitad. ¿Para qué se tiene eso en cuenta? Para que... Hombre... Si sí, yo te pido que tienen que tener una forma circular o semicircular, se tiene en cuenta. ¿Cómo hago para saber el ancho? Alguien preguntaba, pues no se sabe. El ensayo error aquí, sé que es más o menos unos 600, unos 650 milímetros, ¿cierto? 200, 200, 200 y, y, y 100. Más o menos 650, 700. Eh, si se pide en el reto que sea una medida exacta pues, eh, ahí lo tienen que empezar a, a, a jugar con eso si sí, no se pide una medida mínima, una medida máxima listo eso es, eso es más o menos lo que se vio en la capacitación eh, de nuevo, muchas gracias a aquellos que pudieron estar pedimos mil disculpas si en este video también hay cosas que se cortan estamos tratando de hacer lo mejor posible y, y bueno cualquier pregunta inquietud que tengan aquí en los comentarios del video o si no, con mucho gusto con los mentores por correo, por el chat por correo puede ser en info.robojam eh, y si no, aquí en los comentarios con el asesor a la orden bueno, muchísimas gracias creo que eso es todo por hoy bueno, aquí me tocó pegar el video en la edición porque ya me había despedido pero se me olvidó decir cómo se guarda, entonces para decir cómo se guarda es muy sencillo, se va a archivo, guardar como, o guardar en su dispositivo y se guarda, primero cambiamos el nombre, entonces vamos a ponerlo por ejemplo Mr. Roboto, renombramos y cuando yo pongo guardar, en su dispositivo que abajo queda grabado en downloads y luego lo, en, en descargas luego cuando lo necesito cargar desde el dispositivo lo busco y ahí debe estar en descarga ¿sí? si yo voy a descargar o se a uno que llama Mr. Roboto ahí está y se carga y listo y así puedo ir haciendo cosas entonces lo que decía que se me olvidó mencionar ahorita es eh, puedo entrenar haciendo mis propios figuras yo no sé en qué momento las pueda Necesitar mis figuras, eh, la cuestión es que si necesito mis figuras las pongo, ya sabemos cómo dejar de pintar, que avance todo, eh, ya, eso es eso es el, el, el reto, eh, la idea es que hagan lo mejor posible y que se preparen bastante, cualquier inquietud que tengan, eh, pues hombre, a la orden escribe yo no sé si, creo que ya, ahora sí, es que si no vuelvo a unir otro video, no hay problema. Un, un buen día. Chao, chicos.